conversión de san pablo hoy recordamos en esta fiesta la conversión del apóstol san pablo san pablo que persiguió a los cristianos un hombre orgulloso un hombre agresivo un hombre perseguidor enemigo de los que seguían a jesús y jesús lo llamó y Jesús le sanó y Jesús le integró como apóstol, misionero de los gentiles, apóstol para llevar ese mensaje liberador y sanador de motivación, de transformación y de aquellos que no habían escuchado el nombre de Jesús Jesús. Enseñarle a amar a Jesús, fundando distintas comunidades y entregándose por completo al Señor. También hoy es la oportunidad para ti, para decirle al Señor, toca mi mente y mi corazón, quiero convertirme y ser un verdadero discípulo tuyo, Jesús.